Las actividades de este curso han sido creadas para que puedas ayudar a niñas y niños a desarrollar su capacidad rítmica y expresiva. El ritmo es el eje de todas las propuestas. A través de él se establece la sutil comunicación entre el lenguaje de la música y el del cuerpo. El repertorio de actividades fue especialmente elegido para estimular el desarrollo de los distintos aspectos de la psicomotricidad básica, aportando así a una maduración armónica y equilibrada.